Por aquí apesta a coreback Familia Niner, ¿cómo están? Bienvenidos a este tan esperado, no sé si tan esperado podcast No, La verdad es que muchos desde que se dio esta noticia me han estado preguntando qué pienso Por ahí alguien me dijo que debería haber hecho una edición especial del podcast para hablar de, este, de esta noticia bomba que creo que a todos nos agarró por sorpresa, pero la verdad es que, híjole, eh, fue una bomba atómica para, para toda la NFL, para nosotros los aficionados de, de los 49ers, para los aficionados de los delfines y para los aficionados de las Águilas de, la, de Filadelfia, que fuimos los implicados en todo este movimiento. No, ya se ha estado hablando por todos lados de esto, porque la verdad es que la noticia nos acudió a todos. Eh, por igual, creo que se cimbró eh, principalmente San Francisco o nosotros como afición, se simbró la división, la conferencia y toda la NFL. Porque desde mi perspectiva, este, este, este movimiento es, es un mensaje duro y directo de la organización. A, a toda la liga diciendo que vamos por todas las canicas. No nada más este año, sino en los próximos 5, 10 y no sé cuántos años más. San Francisco está buscando la pieza. ...que le hace falta para construir una nueva dinastía... ...me atrevo a decirlo... no ...el equipo... Todo, ...todos los movimientos que se han estado haciendo... Eh, ...en, en las semanas recientes... ...apuntan a la dirección de querer ganar ya... ...ganar sí... ...y ganar... Eh, eh, ...no sé... ...con esta última noticia... ...por los próximos años, ¿no? Eh, creo que San Francisco quiere hacer las cosas bien... ...creo que las está haciendo de maravilla... ...miren... John Lynch, Farag Marit o Marat, Kane Shanahan y York tienen un plan. Tenían un plan que habían estado tratando de, de armar y de estructurar eh, en, los, en los recientes años, desde que llegaron 2017. Pero creo que había faltado una mano con experiencia, una mano que pudiera enderezar un poquito el timón de lo que se había estado haciendo... Y si ustedes más o menos le echan un, cuentas, no números, sino hacen un pequeño de cronología atrás, desde que Adam Peters toma este puesto de, de, de gerente general adjunto, todo esto empezó a tomar forma, todo empezó a cambiar, ¿no? Contrato de Kyle Juszczyk, contrato de Trent Williams, contrato de Kevin Williams, contrato de Jason Barrett, contrato de Emmanuel Mosley, eh, eh, contrato de Jacuizky Tart. <coughs> perdón reestructuración de DeFord, ¿no? Ford que, que ahorita nos da nos dio otros 20 millones de esa reestructuración reestructuración de Weston Richburg se deja ir a toda esta merma ¿no? jugadores como Tevin Coleman como Solomon Thomas se, se, libe, se empieza a liberar este, este, esta gente que en realidad no nos estaba ayudando mucho Kendrick Bourne que si bien, pues bueno, se le puede extrañar, tampoco era una pieza muy, muy importante en el sistema de San Francisco. Ayudaba en zona roja, eso sí, pero nada que no se pueda reemplazar, ¿no? Eh, eh, ¿Quién más por ahí? Bueno, el que sí dolió fue Kerry Hyder ¿no? Pero bueno, se sustituye con Evocam y, y, y, y la verdad es que San Francisco ha hecho una gerencia, una perdón, una, un off-season hasta el momento de 10 para mí. Si se puede calificar así en números latinoamericanos o mexicanos, no sé, es 10 americanos es A o A+, creo que lo de San Francisco, hacía años muchos años que no veíamos esta agresividad en, en la gerencia de, del equipo y yo estoy feliz lo que le sigue, lo que le sigue, lo que le sigue lo que le sigue, No, si yo ya estaba feliz con la contratación de Kyle Juchek que yo decía bueno ya está Juchek. con todo lo que ha pasado la verdad es que ya ya no sé, estoy, estoy muy ilusionado debo de decirlo no me gusta esta palabra, no me gusta a veces mucho hablar de esto porque... Híjole, construir esperanzas a veces en proyectos puede ser muy decepcionante, ¿no? Pero la verdad es que sí estoy muy emocionado, muy ilusionado con lo que está pasando... Porque creo que el equipo quiere ganar, no nada más un año, eh, quiere ganar por los próximos no sé cuántos años. Están construyendo un proyecto a bastante tiempo y por ahí había quien decía... No, que San Francisco estaba a un coreback de ser campeón y creo que como se llama este podcast y como les dije ahí al inicio ¿no? quise cambiar un poquito la dinámica del intro porque creo que lo amerita esto no nada más huele esto no apesta esto de a coreback nadie hace un movimiento nadie vende todo lo que vendió San Francisco o empeñó San Francisco por un liniero o por un back defensivo o por un linebacker. Podría ser un corredor, tal vez, no sé, pero pero esto solamente se hace por un jugador, <coughs> por un coreback. San Francisco, los 49. Viene una esta generación, se le, le han llamado, o muchos le llaman, una generación dorada de, de corebacks, ¿no? Comparando a aquella, aquella de Dan Marino, de, de, de Jim Kelly, ¿no? Este... Viene mucho talento como Mariscal de Campo... ...inclusive algunos mocks ...están hablando de que las primeras tres rondas... ...van a ser coreback... ...algo que no sé si alguna vez se ha dado... ...creo que nunca... ...pero podrían ser tres corebacks en la primera ronda... Viene, ...viene mucho talento en esta posición... ...y creo que San Francisco sabía... ...que no podía dejar ir la oportunidad... ...de seleccionar a uno de todos estos... ...al menos cuatro o cinco jóvenes... ...muy talentosos que vienen en esa posición... ...Shanahan sabe que es la posición que necesita... Ya tuvo a Bedard, ¿no? que fue alguien que seleccionó a él. Ya tuvo a Mullens. Eh, el mismo Jimmy Garoppolo. Y la verdad es que no ha podido desarrollar al 100 a ninguno de estos. Supongo que le quiere apostar a alguien que ya venga como que con las credenciales. Para poder potenciar su ofensiva. A un grado que, bueno, no, no, no me quiero imaginar. Si las cosas salen, la máquina ofensiva que podría ser los 49ers. Con un coreback que pueda hacer todo, ¿no? O que se pueda diversificar a, a, a niveles que, híjole, sería podría ser, ser una locura lo de San Francisco. Pero bueno, no me quiero volar, no quiero volar, no me quiero ir más allá. Y miren que dejé pasar días precisamente para, para como aterrizar, ¿no? Aterrizar mis ideas, como que, que calmarme, como que ver... Pues hacia dónde va, estar ahí, he estado leyendo, he estado viendo diferentes escenarios de qué podría llegar, ¿no? Pero vamos a partir de dónde, de dónde surge todo esto, ¿no? San Francisco, sale la noticia, bomba, San Francisco se mueve del pick 12 al pick 3 global, ¿no? Y, y todos, o sea, yo de momento no lo creía, yo pensé que era una de estas fake news, ¿no? Que estamos ya tan acostumbrados a estas noticias que, que no son reales. Empezó a corroborar con Adam Shifter, con Marioko, ¿no? con, los, con los que son confiables y veo que es que es cierto, ¿no? Que los delfines nos dieron su tercera ronda. Y Miami ya, ya amenazaba, ¿no? Ya cantaba que ellos estaban completamente abiertos a cambiar esta ronda. De por si ellos tienen dos, ¿no? Creo que tienen la 16 o algo así. Tenían dos rondas. Ellos no necesitan coreback. Ellos le van a apostar a Tua. Eh, y, y decían, bueno, si alguien nos da... Algo que valga la pena. Les damos la ronda 3. Por ahí estaban... Negociándoles los halcones negros de Atlanta. Al final... San Francisco les llega el precio. Y el costo es... El costo es... es, es fue bastante importante. ¿no? no vamos a hablar... Porque también me han preguntado... Oye... No es un costo muy alto. ¿Valdrá la pena? ¿No valió la pena? No lo vamos a saber... Hasta el 29 de abril, amigos. O sea... Lo que San Francisco da... Se cambia la 3 por la 12, ¿no? De entrada, ya tienen el pick 12, siguen teniendo dos rondas, do, dos picks de primera ronda. Eh, al principio se dijo que les que era una, la tercera ronda de este año, después ya se confirmó que era la tercera del 2022, pero aparte, la primera, nuestra primera ronda de 2022 y nuestra primera ronda de 2023. Básicamente, se hablaba de que Deshaun Watson querían los tejanos. Tres primeras rondas o dos primeras rondas. San Francisco está dando tres primeras rondas en el papel. Por el joven proyecto que vayamos a traer de este draft 2021. El precio, si es alto o no es alto, no lo vamos a saber, les digo, hasta el 21 de abril. Y no lo y no va a ser una... Un, yo creo que no va a ser... no vamos a llegar a una conclusión unánime. Porque de aquí se destapó la locura, ¿no? Y ya empezamos todos a especular yo de hecho de entrada dije Trevor Lawrence no Trevor Lawrence porque dije bueno este coach de, de, de, de los jaguares que viene de Ohio State pues puede ser que al final se termine inclinando por por, eh, por fields, ¿no? Por, por este mariscal de, de campo de, de, de, de Ohio eh, y dije bueno los Jets no necesitan en el papel no necesitan que ellos han declarado que pues se van a quedar con Dardo lo no han declarado pero han dejado ver que ellos quieren a Darnold, ¿no? Van a apostarle a Darnold. Entonces dije, bueno, Trevor Lawrence podría caer a la ronda 3 global y estamos hablando de que San Francisco estaría seleccionando a Trevor Lawrence. En ese escenario, yo, así de entrada diría, sí valió la pena cada maldita selección que dimos si es Trevor Lawrence. Creo que es el único coreback para mí que sí vale lo que, lo que San Francisco dio, ¿no? Después ya me puse a ver bien todo esto y entonces me encuentro con que, pues sí, este, este coach, no de Ohio, pero pues él ha declarado que está enamorado de Trevor Lawrence, que para él, incluso el que cree que es el mejor coreback colegial de la historia, ¿no? o sea, ya he declarado sus declaraciones, entonces cuando uno ve eso, pues ya, no hay vuelta atrás, ¿no? Los jaguares se van a llevar a Trevor Lawrence, entonces de entrada Trevor Lawrence está des descartado. Pero entonces surgen todos los demás nombres, ¿no? Sam Wilson de BYU. Eh, eh, Trey Lance de North Dakota. Mac Jones de Alabama. Que son los nombres más fuertes que se están eh, mencionando para, para San Francisco. ¿Qué va a querer Shanahan? ¿Qué va a querer Lynch? ¿Qué va a querer Peters? ¿Qué va a querer York? No lo sabemos. Se está especulando demasiado alrededor de estos nombres. La noticia se da justo el día que van a ver... ...a Zach Wilson, ¿no? Están ahí y ese mismo, el mismo día del, del camping de, de, de BYU, ...donde ven a Zach Wilson, ese mismo día se hace el trade... ...y eso podría ser un indicativo... ...de que los 49... ...pues van a ir por, por Zach Wilson, ¿no? Que es, creo yo, de quien más se, se está hablando... ...porque inclusive si se acuerdan también hace tiempo... ...en un podcast yo les hablé... ...que el mismo, el mismo Zach Wilson en una declaración dijo... Si yo pudiera elegir un equipo donde uno jugar, serían los 49 porque estoy muy familiarizado con el sistema de Kai Shanahan y creo que yo ahí podría encajar perfecto. En ese momento yo decía: está vendiendo humo porque, pues bueno, chicle y pega. Pick 12 se, se, estaba, se estaba proyectando en algunos mocks que, que inclusive podría caer a una segunda ronda en ese entonces a Wilson. ¿no? Ahora sabemos que va a ser una primera, así de rigor. Entonces, si, si, si amarramos esos hilos, pues nos damos cuenta que creo que hay un interés mutuo de ambas partes. San Francisco-Wilson, Wilson-San Francisco. Y yo creo que esa es la opción eh, que, que, que suena más, más lógica. Porque aparte, estuve viendo el, este, el training de, de, de Zach Wilson y la verdad es que el chavo tiene... ¿Con qué? O sea, <ríe> híjole. No, ya lo analicé por ahí en el programa. Aquí les dejo el link cuando hablábamos... A ver, hice ese programa de... ¿Quién será el coreback de los 49 en 2021? Por ahí analicé a, a Zach Wilson, ¿no? Que era una de las opciones que empezaba a sonar desde entonces. Y bueno, no voy a adelantarles porque este jueves, este jueves va a ser un programa muy, muy... O no muy especial, pero sí va a ser un programa especial donde voy a cambiar esta dinámica que yo, traía, o yo ya traía planeado cómo íbamos a ir abordando esto de la Agencia Libre, pero ante la noticia... ...pues todo se mueve, ¿no? El jueves pasado hablamos de la línea ofensiva... ...porque para mí, pues la prioridad de prioridades, pues es... Y, y, ...y sigue siendo el guardia derecho para tener una línea ofensiva de aguas. Pero esto mueve todo, esto mueve todo y esto nos hace ya darnos cuenta... ...que San Francisco va a ir por un mariscal de campo en la primera ronda, no hay más. He estado leyendo sus comentarios, ¿no? Por ahí hice una encuesta también en el canal preguntaba, ¿qué se va a llevar San Francisco en la primera ronda? Les puse opciones, ¿no? Muchos hablan, la gran mayoría pues, es coreback, ¿no? Por ahí el 90% han votado que coreback. Por ahí está la encuesta, así pueden seguir votando. Hay quienes piensan que un back defensivo, ¿no? Este... También creo que sería muy válido seleccionar la primera ronda un back defensivo, un linero ofensivo. Este... Patrick Surteil como back defensivo que es el, el, el más sonado, ¿no? Este... Frashawn Slater, pues ahí estaría sin broncas, ¿no? En el tercer pick. Y o Penny Sewell, ¿no? El otro que es el que viene mejor, mejor, con mejor nombre. Y pues sería la pieza Sota, no de la línea ofensiva. Y a ver, a, San, a ver quién le entra al coreback de San Francisco con esa línea. Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Penny Sewell y Mike McClinchy. Quiero ver qué línea ofensiva le llega al que tengamos ahí. Pero bueno, insisto San Francisco no vendió todo esto para mí Por una posición de esas San Francisco vendió todo esto por un mariscal de campo Y es a donde van a ir eh, No, incluso apenas leía yo Que John Lynch algo así de claro De que dijo, bueno, el plan es No sé si era cierto, ¿eh? eso sí La verdad es que no vi ni la fuente Pero leí algo así de que Lynch decía Queremos seguir con Garapolo Para que el, el, el, alguien que traigamos Aprenda de él al menos un año ¿no? Que creo que era el plan y también lo hemos hablado el proyecto el más, cerca, el más reciente Porque ha habido muchos así Pero el más reciente Mahomes, Alex Smith Fue por ahí Tenías un coreback Pues más o menos que te ayudaba a ver hasta dónde podías llegar no Que hizo Alex Smith Que llegó a una final de la americana Pero hasta ahí llegó Pero ya tenías a, a Mahomes aprendiendo no Un par de años Y cuando lo soltaron, pues soltaron a la bestia Y ya vimos lo que hace Mahomes Creo que por ahí va el proyecto de San Francisco No creo, estoy seguro que por ahí va ¿Se van a quedar con Garópolo? No, Garópolo no lo van a liberar este año, al menos el siguiente, tal vez. Pero este año no van a liberar a Garópolo. ¿Por qué necesitan que el nuevo vaya aprendiendo de Garópolo? No es que ay, vaya a aprender a hacer coreback por Garópolo, pero la experiencia, como ya les mencioné, de haber trabajado con Bill Belichick, con Tom Brady, con Cal Shanahan, lo que le puede ayudar a aprender a este chavo nuevo que llegue, va a ser muchísimo. Empiezas a desarrollarlo... El siguiente año, ahora sí, vendes carísimo a Garópolo, recuperas drafts o recuperas lana para empezarle a, a, a todavía nutrir más el equipo al chavo que vaya a estar enfrente de, de los controles. Por eso, señores, <ríe> y esto va para los que quieren a Garópolo y para los que lo odian, lo que más nos conviene es que Jimmy Garoppolo juegue muy bien este año, muy bien. Primeramente porque si juega bien con este equipazo podemos hacer a campeones. O sea, así, si Jimmy Garoppolo juega al nivel con el equipo que hay ahorita podemos ser campeones de verdad. Pero además de eso, va a ser carísimo Garoppolo el siguiente año. Quien lo quiera, se lo podemos vender bien, pero bien caro. Entonces... Crucemos los dedos todos para que Jimmy Garoppolo este 2021 juegue a nivel Pro Bowl, a nivel All Pro. Eso nos va a ayudar absolutamente a todos, así que dejemos de tirarle hate y vamos a apoyarlo porque nos conviene por donde lo quieran ver. Ahora vamos a, a entrar un poquito de ahí, no de lleno ¿no? Con, estos, con estos mariscales porque el jueves vamos a hablar de ellos. De eso se va a tratar el programa del jueves, se los adelanto. Vamos a, vamos a analizar a fondo a, a estos prospectos de mariscales de campo para ver qué es lo que más nos podría convenir. Yo sé que no va a haber una... una, una no vamos a llegar a un acuerdo general. Y de una vez hay que prepararnos. El, el día 29 habrá muchos que estén felices. Habrá muchos que no. Habremos muchos que también o que no. Mm. ...no vamos a poder... Eh, ...no vamos a poder seleccionarlos a todos... ...entonces a quien se seleccione... ...seguramente va a ser felices a muchos... ...y muchos se van a se sentir timados... ...y engañados... ...y van a decir que fue un desperdicio... ...todo lo que vendió San Francisco... ...pero... ...hay que confiar en esta directiva... ...que la verdad, la verdad, la verdad... ...lo están haciendo muy bien... ...y creo que ya tienen muy claro su plan... ...y creo que ellos saben por dónde va todo esto... ...entonces... Quien quiera que llegue, se los decía también durante la temporada, ¿no? Cuando se vino todo este hate cañón a Garópolo. Yo les decía, Alex Smith, eh, Brian Hoyer, este... El que haya estado, Colin Kaepernick, Jimmy Garópolo, Nick Mullins. Siempre el que esté en los controles hay que apoyarlo. Porque es nuestro mariscal de campo, es el mariscal de campo de los 49 Entonces, de una vez, amigos, no empecemos a tirarle hate a un jugador cuando todavía ni siquiera se pone el uniforme. Entonces, yo les pido de favor que, que, que en, este, en esta ocasión, a quien quiera que sea que seleccione los 49, le demos todo nuestro apoyo y creamos en él, nos guste o no, quién vaya a ser. Si es Wilson, si es Lance, si es, si es Jones, si fuera Lawrence, ¿no? Quien quiera que esté, vamos a apoyarlo, porque se trata de apoyar al equipo, no de tener la razón, ¿no? Porque pareciera a veces que es... Es, es, que, es que se siente o nos sentimos más felices cuando tenemos la razón y no cuando el equipo hace las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, apoyemos a quien quiera que sea que llegue. Pero están estas tres opciones. Les digo, se habla mucho de Wilson, se está hablando de Trey Lance, ¿no? Porque pues, le encuentran ahí cierto parecido, algunos con Mahomes, algunos con Kaepernick... ¿No? Por ahí también le encuentran pues, fallitas ahí porque dicen que le da miedo tirar en espacios cerrados como le pasaba a Kaepernick. Se habla de Mac Jones, que dicen que es el que mejor desempeño en 2020 tuvo como colegial. ¿no? Y, y muchos hablan de que es Shanahan es a quien tienen la mira porque es el coreback que él busca para su sistema. Y Justin Fields, pues bueno, es... es... Híjole, es que Ohio State la verdad no ha soltado, no ha dado un coreback que yo recuerde que vaya valido la pena en la NFL. Además, pues es un coreback, uno de estos corebacks que corren, corren, corren. Y yo no sé si sea lo que, lo que quiera en Shanahan, pero muchos, muchos están apostando a que va a ser Justin Fields. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver quién es. Ahora miren, todavía no podemos cantar victoria. O sea, de una vez... Hay que hablarlo. ¿Por qué? Eh, los Jets todavía tienen el Pictos. Sí, Robert Saleh se lleva a todas margaritas con Shanahan y con, y con Lynch. Pero él no tendría por qué tratar de seguir ayudando a San Francisco cuando ya no forma parte de esa organización. Porque no nada más él decide. Hay directivos, hay gerentes, hay dueños. Y los Jets, al final, es un equipo que también quiere crecer. Que, que necesitan muchas piezas, hablan de que los Jets podrían agarrar a, a Zach Wilson y apestarle todo el plan a los 49, ¿no? por, hablando de que lo que más se oye es que San Francisco hizo todo esto por Zach Wilson, y le podrían echar a perder el, el plan a los 49, San Francisco tendría que tener un plan B ahí, podría ser Mac Jones, podría ser Trey Lance, no, no sé, pero la otra es que quien dicen que también está muy, pero muy interesado y le está apostando a quererse llevar, o le estaba apostando a quererse llevar a, a, a, a Zack Wilson, son los halcones negros que tienen el pick 4. Entonces, los halcones negros podrían venderle, podrían comprarle o cambiarle el pick 2 a los, a los Jets y pues por ahí nos madrugan. ¿Por qué? Porque los Jets al final, si no van a ir por coreback, dicen ok. a lo mejor queremos a Penny Sewell o Patrick Sorte. ¿no? Los Jaguares no van a ir por ellos. Los Jaguares no van a seleccionar ni liniero, ni, ni, ni, ni liniero ofensivo, ni back defensivo. Descartados. Nosotros queremos liniero ofensivo o back defensivo. Los 49 se movieron a la 3 por un coreback. Entonces. Tanto Patrick Surtain como Penny Sewell o Rashan Slater van a estar disponibles en la 4. Nos vamos a llevar de todos modos al que queremos. Les vendemos bien caro ese pick 2 a los Halcones Negros, ¿no? Además de cambiarles eso. No sé, primeras rondas, segundas rondas, más o menos como nos la aplicaron los, los delfines, ¿no? Que al final los delfines, por cierto, <ríe> se volvieron a mover a la 6 con Filadelfia y le dieron la primera ronda que les habíamos dado para el 2022, Miami la verdad está haciendo también una cosa que, que, que es de reconocerse lo que está haciendo la gerencia de los delfines Y yo calculo que Miami en un par de años va a ser un, un trabocote Que no sé si se va a estar dando ahí de tiros con los Bills o inclusive van a ser los mandones de esa división Porque Miami lo está haciendo la verdad muy muy bien Pero bueno regresando a esto Atlanta podría moverse al pick 2 y entonces nos echan a perder el plan el, el plan A al menos De lo que tenga San Francisco pensado <risa> Perdón ya, Se me secó la boca de, de tanto hablar Pero es que tenía muchas cosas que decirles hoy Este, entonces Si eso pasa, San Francisco Tendría que ver su plan número 2 Su plan número 2, ¿quién sería? O sea, yo quisiera leer a ustedes Ahí en la caja de comentarios De entrada, si creen que se iba a ser coreback Yo creo que la mayoría estamos en eso Pero, ¿quién sería su primer pick? Y por qué no. Zach Wilson Trey Lance, Mac Jones, Justin Fields O Trevor Lawrence No lo sabemos ¿Quién sería? ¿Por qué? Y si no fuera su primer Imaginen este escenario Supongamos que ustedes dicen, No, pues es Zach Wilson Supongamos que Zach Wilson se va en el 2 Ya sea con Jets o con Atlanta ¿Quién sería su segunda opción? Me gustaría saber y me gustaría leerlos Que me digan ustedes Bueno, si no es tal Entonces escogería tal Vamos a ver y el 29 saldremos de dudas todos y veremos qué tan, qué tan perdidos andábamos o qué tan acertados estábamos en, en estos movimientos que se, que se están dando con los 49. Ahora, hay otra, hay otra, hay otra, este, hay otra posibilidad. O sea, hacerlo otro les mencionaba, pero cabe. o sea Y a lo mejor nos podemos sentir defraudados todos. Pero San Francisco podría estar pensando en, en seguirle apostando al, al proyecto Garopolo y traerse a Penis World, no para formarle una línea zota y tratar de ser campeón con él. Me que está en la posición de poder agarrar el mejor de cada posición. Patrick Surtain, Penny Sewell, eh, Rashawn Slater, algún linebacker, algún corredor, que no creo que lo necesitemos. Pero me que está para agarrar lo que quiera. O un liniero defensivo, como ha sido la costumbre de los 49 en los últimos 5 años. Linieros defensivos, linieros defensivos, linieros defensivos. ¿no? Hasta por ahí han estado haciendo memes de esto: de que los 49 agarran liniero defensivo y, y bueno. Pero, pero, pero, híjole... Está esa posibilidad. Ojalá, yo espero... Que no vaya a ser así. Y de verdad, de verdad, espero que lo que hizo San Francisco... No sé... No sé si fue empeñar el futuro. Pero parte de él, sí. Pero porque el equipo ya está. O sea, el equipo ya está para ganar. Y solo necesita una pieza o dos. Y estamos para pelearle a Tampa Bay... La conferencia nacional. No sé si esto que acabo de decir... Me va a convertir en, en Pablo Damos o Nostradamus Pablo, por ahí me han dicho. O voy a terminar siendo el ridículo eh, por ahí de, de enero del, del siguiente año. Pero yo así como veo las cosas, San Francisco podría estar peleando seriamente para, para recuperar el campeonato de la Nacional con los bucaneros de Tampa Bay peleando en la final de la Nacional. Este, Híjole, híjole, es que me puedo, me puedo seguir una hora Y la verdad es que pues tampoco se trata de eso Pero eso es lo que, ha, eso es lo, eso es lo que sucedió Señores Una noticia bomba, una noticia que a todos nos movió eh, A mí me deja Pensando así Estoy todo el tiempo pensando ¿Qué puede escoger San Francisco? Sí creo yo Yo en lo personal creo que la opción más viable Si no es Trevor Lawrence Que seguramente no lo será Creo que es a Wilson por las características de este chavo, ¿no? Ya lo analizaremos. Hay puntitos ahí a favor, puntitos en contra. Después, después de Zach de, de, de Wilson, yo creo que sería Mac Jones. Yo creo, no, yo creo. Después yo pondría a Justin Fields. Y, no, perdón, yo. Después yo pondría a Trey Lance y al último pondría a Justin Fields. Como las opciones de San Francisco en ese pick número 3. Pero díganme ustedes cómo lo ven. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo? ¿Cuál es su lectura de este movimiento que hicieron los 49 de San Francisco? Para poder obtener tal vez ese mariscal de campo. Ese, ese jugador franquicia que nos regrese a la gloria. Y no nada más el sexto anillo tan buscado, sino tal vez 7, 8, no lo sé. No lo sé, estoy alucinando. Ando volado, ando... ando no me la creo, a veces hasta me pellizco así y digo, sí está pasando esto, no, no, o sea, no lo puedo creer. Pero también creo que Shanahan y Lynch se dieron cuenta que si no lo hacen así, se tienen que jugar todas las... o sea, dentro de su gestión, ya no les queda más que jugarse todas las cartas. Y si no sale, qué chido, y si no nos sale, van a dejar patas para arriba al equipo, creo yo. Pero vamos a cruzar los dedos para que todo esto que se está haciendo sea el camino correcto. Para San Francisco, además, yo creo que en el draft este, se van a seleccionar muchos backs defensivos. Ahora, como lo veo, sí tiene que llegar un guardia derecho, espero que Bronskill o Garland levanten. O sea, si Bronskill juega bien, ya tendríamos ahí el guardia derecho y barato. Si Ben Garland se queda, podría ser movido a su posición natural, que es guardia derecho, ¿no? en lugar de estar jugando de centro, ya con, con Alex Mack. Eh, no sé si Colton Mackowitz. De ese pasito, levante la mano y pueda hacer lo que, para, por lo que lo seleccionó San Francisco, o si todavía pudiera llegar algo más en agencia libre, ¿no? Veremos, pero este, pero sí, San Francisco, bueno, ah, lo está haciendo bastante, bastante, bastante bien y creo que San Francisco va por todas las curias por todo, por todo lo que se pueda hacer este año. Lo van a intentar con Garoppolo eso tengámoslo claro. Quien va a iniciar la temporada es Jimmy Garoppolo y si la acaba hasta donde lleguemos, ojalá sea campeones, será Jimmy Garoppolo. Si se lesiona antes, San Francisco necesita el plan B. Y el plan B se llama tercer pick global del draft 2021. Porque como se decía en las escondidillas, cuando uno jugaba listos o no, allá voy. entonces si Jimmy Garoppolo se vuelve a lesionar, pues listo o no, esté quien esté, se va a tener que aventar al ruedo y veremos si está preparado. Para enfrentar el reto que es la NFL, porque no nada más es talento. De veras, hace muchos, bueno, hace muchos, hace, hace algunos años hice de mis primeros programas el de Mentalidad 49ers, y aquí les dejo el link, en donde les hablo de eso, ¿no? La transición del, del fútbol americano colegial al profesional no nada más se, es, son números, o estadísticas, o, o, o combines. No, es, es todo un, un trabajo mental O sea, La mayoría de los jugadores que llegan a la NFL El talento físico lo tienen La capacidad mental para afrontar el reto Que es jugar en la NFL es otra cosa Entonces Salen los Johnny Mancieles ¿no? Salen los, los ¿Cómo se llamaba este Russell de los Raiders? Eh, sale mucho jugador que pues Parecía que Pero no estaban listos mentalmente Maduramente para enfrentar el reto que es jugar a nivel profesional, allá dedicarle su vida a esto. Entonces, tampoco nos espantemos eh, con, con estas actuaciones colegiales, porque también la NFL ya es otro, otro, otro tipo de, de bestia, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, San Francisco, nos a mí, me, a mí me tienen alucinado, me tienen feliz, me tienen contento. No paro de hablar con toda la gente que conozco de lo mismo. Yo creo que hasta los aburrí. Yo creo que ya los aburrí a ustedes. Pero bueno. Así las cosas, hermanos. Eh, San Francisco va muy bien. Vamos excelente. Ya espero con ansias el 29 de, de abril. Y creo que todos vamos a estar así en la orilla del sillón. Esperando ese famoso anuncio de, de en el draft 2021. Con el pick número 3. Los 49 de San Francisco seleccionan a... Quizás ahí o brincaremos de alegría a muchos o nos daremos de topes muchos, pero hay que apoyar a quien llegue. Pero bueno, hasta ahí este tema. El jueves no se lo pierdan, vamos a revisar todas estas opciones para saber más o menos quién podría ser la mejor opción para los 42 de San Francisco. De, ya de una forma más profunda, yo iba a empezar a hablar de otras posiciones, pero pero esto lo amerita. Tenemos que hablar del coreback, tenemos que hablar de estos mariscales de campo, porque seguramente uno de estos cuatro o cinco... Van a vestir el rojo y dorado en 2021 para, para el equipo. Pero bueno, otras noticias. Pasando ya a las, a las últimas cositas que han pasado esta semana. Eh, Mohamed Sanu, este receptor que estuvo con los Leones, eh, ¿no? que terminó la temporada con los Leones, regresa a San Francisco porque recordemos que en 2020 estuvo ahí algunos juegos con los 49ers. Yo nunca entendí por qué lo dejaron ir. Me parece que es un receptor tipo Kendrick Bourne y con mejores manos. Y creo que viene precisamente a cubrir esa posición que, que deja Kendrick Bourne. Entonces, Mohamed Sanu, un año más con los 49 de San Francisco. Yo todavía creo que tiene gas. Creo que sí nos va a ayudar en la unidad. Creo que le va a ayudar eh, a Divo y a Ayuk ¿no? para, para hacer un poquito lo que hizo Emmanuel Sanders en su momento. Eh, se habla de que d Ford, eh, ¿no? además de que se reestructuró su contrato y, y se liberaron 20 millones. Con eso ya se pagó el de... de, de de Kagan Williams y algunos otros más por ahí, sigue habiendo espacio y con ese espacio que hay, ¿no? Eh, podría ser que con eso ya se puedan firmar alguno más por ahí y sobre todo ya darle su contrato y poderle pagar el primer año de ese contrato a Fred Warner, que no se nos olvide que a Fred Warner hay que firmarlo porque es el coreback de la defensa, nuestro líder, nuestro All Pro y ese tema de repente se nos está olvidando, entonces... Ese espacio quiso de Ford bien, pero se dice que ya está entrenando, bueno, que está corriendo, que ya empezó a hacer actividad física en el equipo. Híjole, si de Ford está y puede jugar y no se vuelve a lesionar, también nos va a ayudar muchísimo en la rotación de la línea defensiva. Eh, llega un linebacker que se llama Nathan Gary de Filadelfia, firma por un año. Yo no sé qué tanto puede ayudar a los 49, me parece que solamente es darle profundidad a la posición, Tal vez equipos especiales, no sé ni siquiera si vaya a llegar al 53 final. Pero bueno, es otro movimiento que hicieron los 42 de San Francisco. En noticias no tristes, pero sí de esas que dice uno, no sé en qué carajos están pensando. Kevin Givens pues, fue acusado por asalto, no sé si a mano armada, pero acusado por asalto. Y parece que puede enfrentar prisión. Eh, por, esta, por este tipo de, de delitos, ¿no? Entonces yo, yo a veces, eso es lo que a veces, es lo que les hablo, o sea, no nada más es el talento, no nada más es, es que hay que padre juega, es mentalmente, si están listos para jugar en la NFL, si tienen la madurez para enfrentar el reto, que es, eh, que es, que es el nivel profesional, y muchos como Kevin Gibbons, pues no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, Kevin Gibbons parece que ya... Nos, nos restará un hombre en la rotación veremos con quién podemos cubrir esto no, porque pues, se fue Kevin Gibbons se fue, bueno, se fue Kerry Hyder se fue Solomon Thomas, ahorita sale con esto Kevin Gibbons y veremos de quién podemos echar mano en la rotación de la línea defensiva que va a ser muy importante porque recuerden que Bosa no sabemos que también va a venir eh, ya hablamos del, del, del espacio que hizo los 49 estaba les quedan por ahí de 19 millones y cachito para poder hacer estos movimientos y por último, lo que leí es que la NFL anda analizando muy fuertemente la posibilidad y pareciera que ya nada más es cuestión de tiempo para que se haga oficial, que no sé si en este momento ya se ha hecho oficial. De hecho, no sé qué va a pasar porque yo recuerden que hago este podcast los, los domingos en la noche, se los transmito el, el lunes, pero hoy lunes va, es la, eh, eso fue la conferencia de, de prensa que va a dar John Lynch y Kyle Shanahan, y tal vez ahí estén revelando mucho de lo que aquí todavía nos estamos cuestionando, no lo sé. Pero hay que ponerle atención a esa, a esa conferencia de prensa. Pero bueno, de lo que la NFL habla es que a lo mejor ya pueden ser 17 juegos de temporada regular, ¿no? No sé si se va a quitar el bye, si se va a reducir la, la, la, la pretemporada, pre perdón, o si van a ser 18 semanas para tener una, una, una semana de bye, reduciendo este, esta, esta pretemporada. Pero podría ser que San Francisco y todos los equipos de la NFL tengan 17 partidos a partir de este 2021. 17 partidos oficiales. Este, y pues se tendría que determinar quién va a ser ese, ese rival extra. No sé cómo van a... En base a qué van a determinar este rival extra. Pero eso, de las últimas noticias veremos cómo aterriza todo esto. Pero bueno. Hasta aquí este podcast, creo que el más largo que he hecho desde que empecé con los podcasts, o creo que el primero duró más o menos así, pero bueno, ya me voy porque si no este, les quito su tiempo en sus trabajos, en sus actividades. Y recuerden que el podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify, les dejo los links ahí abajo. Eh, si les gustó este podcast, regálenme pulgares arriba, compártanlo con todos sus cuates, eh, Síganme ayudando a que crezca este canal a la mejor afición de... De, de, del mundo de los 49 de San Francisco en este, su canal dedicado al mejor equipo eh, síganme en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Canal 49 Oficial por aquí les ha estado apareciendo durante todo el video mis redes sociales y este y el jueves ya saben nos vemos para ya entrar de lleno y profundizar en esta saga de, de, de, de, de, de Draft 2021 analizando ahora a los mariscales de campo y va a estar bien bueno. Me despido, señores, estoy feliz, espero que ustedes también. Estoy emocionado, estoy ilusionado. Cuídense mucho. Mucha buena vibra y ya lo saben, con Niners.